Hoy hemos eh, visitado San Pedro, Alcántara, esta clínica que siempre, bueno, durante años, ¿no? Y justamente ahora cuando todo el tema del COVID y también como prevención, para hacerse el chequeo, para ver cómo está uno, siempre ¿no? me he estado cuidando todo el equipo, fenomenal. Así que hoy queríamos mm. también felicitarte en persona y a tu equipo. Muchas gracias. Doña Francisca Leo. Becerra, ¿cuántos años ya aquí con esta clínica en San pues... Pedro? Bueno, está la de Marbella y la de Estepona. Pues la verdad Elena, ante todo felicidades a vosotros que sois un gran, un gran equipo y llevamos pues desde el año 1985 que se abrió este laboratorio y a lo largo de los años nos hemos ido estableciendo a lo largo de la costa. ...y la verdad es que estamos felices... ...de atender a tantísimas personas... ...y poder ayudar a tantas pacientes. Así que yo hablaba de la prevención... ...y ahora es un poquito de así concienciación... ...de que el nuevo año, el 2023... ...que está aquí en las puertas ya casi... ...¿cómo podemos prevenir también?... ...¿qué consejo desde el laboratorio... ...tú nos podrías dar a todo el mundo en general... ¿no? ...¿qué consejo para prevenir?... ...que muchas veces ya es demasiado tarde... ...o es luego más complicado solucionar los problemas... ...pero a través de una analítica, de un seguimiento... ...¿se puede prever patología pues, que podamos tener? Mira, sí, se puede, se puede prever. Eh, la verdad que la prevención es mucho más fácil que cuando ya tenemos una, una enfermedad. Sobre todo en esta fecha tenemos que cuidarnos muy especialmente. Son fechas de mucho exceso de alimentación, de alcohol. La, la alegría de estar reunidos con los demás pues nos hace a ver. Eh, ...hacer pequeños excesos. ...tengamos en cuenta que por ejemplo que el alcohol... ...tiene 7 kilocalorías por, por gramo... ...son calorías vanas... ...entonces eso va haciendo daño a nuestro cuerpo... ...también la cantidad de azúcares y grasas... ...que ingerimos en estos días... ...yo como prevención... ...diría que hay que comer con moderación... ...por supuesto, hay, hay que celebrar la fiesta... ...pero tenemos que buscar algunos ratitos todos los días... ...para andar de 30 a 60 minutos diarios... ...para eliminar toda esa cantidad de comida que no nos hace falta. Y también, por supuesto, eh, los días que no tengamos eventos, podemos hacer una alimentación mucho más sana a base de frutas y verduras. Porque tengamos en cuenta que no solamente son los diabéticos o los que tienen lipidemia, las personas que tienen que cuidarse son también las personas normales, porque si nos dejamos con el tiempo vamos a tener cualquier una patología que nos va a perjudicar. Entonces, si tenemos un poquito de conocimiento y moderación, sobre todo moderación en las fiestas, que es lo importante para poder prevenir futuras patologías. Bueno, Francisca, también eh, tenemos que hablar de la actualidad, ¿no? Y es que verdad que escuchamos las noticias día a día y estamos viendo todas las cosas que hay ahora relacionadas con virus, eh, con gérmenes, en fin. Ahora estamos escuchando un montón de cosas nuevas que ya no era el COVID-19, sino que de ahí eh, hay más cositas que nos podía decir sobre este tema. Pues mira, te, te puedo decir que efectivamente durante... Eh, ...desde marzo de 2020 que, o abril que está, están las mascarillas... ...pues estas enfermedades parece que estaban... ...un poquito acantonadas, eh, solamente había COVID... ...volvemos a los virus de siempre, al virus insitial... ...a la gripe A, la gripe B, el, el COVID por supuesto... ...sigue por aquí dando vueltecillas, los A, ah, ...entonces eh, seguimos teniendo patologías respiratorias... ...además ahora... ...que hay muchas reuniones, que ya la mascarilla no existe... ...entonces los virus han vuelto... ...entonces hay que tener un poquito de precaución... ...porque si vemos que una persona va... ...tenemos que tener la misma precaución que tenemos con el COVID... ...si tú vas a toser, ponte la mano, mira para la izquierda... ...mira para la derecha... ...o si ves que estás muy acatarrado, tienes una gripe... ...ponte una mascarilla cuando vayas a un lugar público... ...porque claro, los virus son los mismos de siempre que están aquí... Bueno, que bien estas recetas que nos ha dado, de, no de gastronomía, sino de la salud, vienen muy bien también, porque estamos Caramba. de, de recetas de pestiño y tal, que digo, ya aquí mira también otra Los receta. Los pestiños no me hable de, de, de, de <ríe> <ríe> pestiño. en la época también, que también sí. pondremos en la mesa un poquito de todo, Alguno, ¿no? pero y moderación, pues, con moderación, sí. Todo con sí, moderación, sí, como lo todo todo todo ha dicho, consejo. ¿Qué le ha pedido al 2023? Mira, yo veintitrés yo siempre pido mucha salud. Salud y también trabajo. Porque yo tenía algunas patologías, pero la salud yo creo que es, es, es tan importante porque nos da una fuerza física y una fuerza mental para luchar. ...contra todos los problemas, todas las eventualidades... ...todo lo que nos pase, sobre todo salud... ...y que haya trabajo, porque si hay trabajo... Eh, ...yo que tengo una empresa pequeñita... ...pues a las 12 o 14 personas que tengo... ...pues continuarán conmigo... ...y que a todo el mundo, a todos los pequeños autónomos... ...pues les vaya muy bien, yo pido... Mmm, ...salud y trabajo para todo el mundo... ...es lo que yo pido para 2023. Claro Francisca, bueno, tengo que decir que, la, que también tienes... ...tu laboratorio en tu espacio ahí en Marbella... Mm. ...aunque cambiaste de sitio, que yo quiero sí, también decir... Exactamente. Que pero sí si que ya no estaba donde estaba. digo, no, tenemos que decir también que cambiaste ya hace ya un eh, año, ¿no? Exactamente. Tenemos pacientes muy, muy fieles. Antes estábamos en un centro médico. y ahora nos hemos cambiado a otro centro médico también. en la avenida del Mar, en el edificio Antonio Herrero, bajo y allí estamos pues en una consulta, que hay un pediatra, una internista, hay un antiguo analista que se ha jubilado. Y ahí estamos, también seguimos en Estepona, Menalmádena, pero en Barbella la clientela eh, o los pacientes son muy, muy fieles y se han venido mucho al lugar que nos hemos cambiado nosotros. Creo que sí, que eso es genial, los conozco ya hace tiempo y la verdad es que quiero también desearte eso, ¿no? como empezamos, deseando ¿no? a todo el equipo. Igualmente Pepe, igualmente Elena, de verdad, de corazón me lo deseo.